El Banco Popular Dominicano es una empresa comprometida con el desarrollo del país y con el bienestar de su gente. Ante la situación de emergencia que están viviendo varias provincias por el paso del huracán Fiona, nuestra institución se solidariza con los más vulnerables de la sociedad. Como parte de nuestro accionar como banca responsable, llevaremos a cabo un plan de asistencia a las comunidades afectadas mediante un fondo solidario de 50 millones de pesos. Estos recursos se destinarán a la compra urgente de alimentos, insumos médicos y materiales para la reparación de viviendas que llegarán a las familias más necesitadas en estos momentos. El fondo será distribuido entre las entidades que están trabajando en favor de los damnificados junto al COE y otras organizaciones religiosas y de la sociedad civil, de manera que la asistencia no se haga esperar y pueda aliviar la difícil situación por la que atraviesan miles de hogares dominicanos. Nuestro personal estará directamente involucrado, junto al COE y las demás entidades, en la gestión y entrega de los insumos para responder a las urgentes necesidades de nuestras comunidades afectadas por el paso del meteoro. El Banco Popular está para respaldar a la familia dominicana, siempre y en toda circunstancia.